Se trata fundamentalmente de que a partir de enseñar contenidos académicos en la asignatura tanto del currículo de primaria y de secundaria, se favorece, por un lado, que los conocimientos se adquieran de forma diferente, lo cual... ...en base de, sobre la evidencia científica... ...de la que se disponen de enseñanza bilingüe... ...pues promueve la consolidación de esos contenidos académicos... ...de forma eh, primero más rápida y después eh, más duradera en el tiempo. Eso por un lado. Y después por otro lado está el desarrollo de la competencia lingüística. Al aprender contenido académico en una lengua, que se, en una asignatura... ...que se imparte en inglés, se está ayudando a desarrollar... ...la competencia lingüística sobre todo de forma cualitativa... ...en el ámbito académico en el uso de esa lengua. ...en primer lugar lo visible es que es más difícil... ...porque les cuesta más trabajo hacerlo... Eh, ...los contenidos académicos a través de esa lengua extranjera... ...pero por otro lado también se introducen dos factores... ...que son muy importantes... ...primero, la motivación y el interés... ...porque se despierta la curiosidad... ...estamos hablando también de una lengua... ...que ellos, los niños, los adolescentes... ...utilizan frecuentemente... ...para acceder a contenido en internet... o ...para incluso hasta jugar eh, con videojuegos... ...y por otro lado también eh, tiene un beneficio... ...de corte, como decía antes, eh, académico... ...porque es un tipo de lengua... que no se, te, se suele trabajar en las clases de inglés instrumental donde la, el tipo de enseñanza del inglés para bueno, el, el, el uso rutinario, diario de la lengua y aquí es un tipo de inglés que se utiliza pues, para mm, comprender mejor pues, hechos de índole económica política, histórica académica en general. en bueno, España realmente en, la enseñanza del inglés en general y en particular también en cuanto a lo que se, el bilingüismo se refiere andamos un poco por detrás de otros países europeos, desde el caso para Paradigmático de Finlandia, que fue el primero que importó los programas de inmersión lingüística de Canadá, que es donde nacen todos los programas bilingües, hasta países como Holanda, eh, Alemania, eh, sobre todo todos los nórdicos, en los cuales pues ellos están desde hace muchísimo tiempo poniendo en práctica este tipo de enfoque. Transmisión de contenido académico, asignaturas que se imparten en inglés. En España ahora todas las comunidades autónomas tienen un plan de bilingüismo, de perolingüismo, que en realidad la, la doble termi terminación se terminología, perdón, se refiere a lo mismo y hay comunidades que van más avanzadas porque llevan 10, 12 años, la Comunidad de Madrid Andalucía y otras que están empezando ¿no? pero vamos, el, el, el proyecto está y, y aunque en general estamos atrasados con respecto a Europa eh, lo que es el fomento y la rapidez como están creciendo los, los planes bilingües en España pues mm, la, la, el número ha crecido exponencialmente muchísimo más rápido que en otros países, yo creo que aquí a lo mejor de dentro de 10, 20 años podremos Está a la altura de cualquier país europeo. En un centro bilingüe, para que el alumno progrese de forma. ...confortable, por así decirlo... ...pues tiene que tener un mínimo básico de inglés... Eh, ...no todos los alumnos tienen ese mínimo básico... ...con lo cual hay muchas personas que están alertando... ...de que esto se puede ahora convertir... ...en una enseñanza de elitismo... ...en el sentido de que hay alumnos que por la razón que sea... ...de índole socioeconómica normalmente... ...pues tiene un nivel más alto porque se pueden pagar... ...unas clases extra en academias, ¿no? Pero bueno, eso puede ser así... ...y de hecho eh, es normal que pase... ...sobre todo al principio, lo pasa que pasa es que... La, ...la experiencia en otros países... ...en Europa tenemos muchas que así lo atestiguan... ...parece que eso, ese, ese tipo de diferencias se amortizan... ...y se van homogeneizando poco a poco... Eh, ...por decirlo de alguna manera... ...las personas, los, los niños... ...los, los que, que tienen un nivel más bajo... para pues este tipo de enseñanza ...le, le hace que, que, que avance más rápidamente... ...con lo cual dentro de unos años... ...no podría decir cuánto... ...pero sí, eh, de forma tentativa a lo mejor... ...pues eso, 10, 15 años... ...pues los programas bilingües en los cuales... ...hay una muy clara diferencia... ...de favorecimiento para los alumnos... Con con un alto nivel de inglés con respecto a lo bajo, pues eso se va compensando y termina por, por igualarse. En Andalucía, yo vengo provengo de esa región autónoma, pues el 23% de los centros, el 23% de los alumnos en primaria y secundaria están cursando enseñanza bilingüe. En Cantabria, que de hecho la región que más porcentaje, porcentaje más alto tiene, tiene el 27%. Aproximadamente, eh, comparando con todas las regiones, están en, en torno al 20%.